Me vuelto a bilancia de No, yo llegué al asadero. Doña María salida a Tenares, los paré afuera hasta que abrieran y pillaron, uno lo los y se lo llevaron. Esta mañana. A las 11... A las 10 y media por Hemos tenido aquí mis rojos, eh, nueve, a nueve todavía. Se ve la persona, se andan dos en el motor. Y salió a Tenario. A ah, salir doña María.